Bueno, en principio, buenas tardes, bienvenidos a, a todos. Eh, algunos ya me vieron el último día, yo soy Pablo, gestor del programa Amigos de IAC, y hace un par de semanas hicimos una presentación del programa y hablamos, entre otras cosas, de nuestro programa Actividades. Eh, esto pueden verlo siguiendo el enlace, el vídeo de la presentación lo pueden ver siguiendo el enlace que les envié por email. Está disponible para todos los Amigos del IAC de momento y en el, en el futuro lo, lo haremos eh, público a través de, nuestros, de nuestras redes sociales. Eh, hoy empezamos con la primera de las charlas de esta actividad, de charlas para Amigos del IAC. Eh, vale. Eh, antes de nada, quiero recordarles eh, las cuatro primeros temas, las cuatro primeras charlas que tenemos eh, programadas, que han sido seleccionadas en la encuesta que realizamos en su momento y que da comienzo hoy con la charla que, que tiene como tema el Big Bang y el Universo Temprano que presentarán José Alberto y Estefan hoy y que... Eh, bueno, eh, que nos hablarán durante una media hora, más o menos, en primer lugar del Big One y de ese gran evento que dio lugar a nuestro universo y de su evolución en la época más temprana de, de, del, mismo, del propio universo. Eh, después de esos 15 minutos tendrán la oportunidad de participar haciendo comentarios y preguntas a nuestros dos ponentes de hoy. Eh, como siempre, el chat sí que va a estar habilitado para que vayan haciendo comentarios, preguntas, cosas que, que a lo mejor ya quieren ir pre preguntando y podemos ir respondiendo a lo mejor sobre la marcha o dejarlas para, para más adelante. Ya sin más preámbulo eh, voy a dar paso a, a Estefan, que es el, el, el soporte del, del gran y que empezará a hablar. El igual. Eh, muchas gracias a todos por estar de nuevo y, Estefan, cuando quieras. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Me oye bien? Ahora sí. Vale, si me oye bien, pues puedo empezar aquí a. Estefan, puedes, eh, yo creo que subir el volumen un poco más. Sí. Ahora sí. Sí, sí. sí. es que antes cuando lo subías. ¿Puedes hablar, Estefan? Sí, sí, sí. Perfecto, bien. perfecto, perfecto. Bien, sí, sí. Bienvenidos de nuevo a todos. Me llamo Estefan Gaia, como Pablo ya mencionaba, yo trabajo como astrónomo de soporte en el Gran Telescopio Canarias que pueden ver aquí abajo a la derecha en esta imagen. Y uh, también soy investigador afiliado al IAC y, por tanto, los lazos muy estrechos que tenemos ambos, ambas instituciones. Pues bueno, como el tema que queremos tratar hoy es acerca del Big Bang y uh, el universo temprano, pues um, quiero empezar con la pregunta que mucha gente probablemente se hace cuando se habla del Big Bang. Van a preguntar, pero ¿de dónde creemos uh, saber eso? ¿De dónde sabemos que debe haber habido algo como el Big Bang? Y uh, por lo tanto, yo quiero um, tratar ese tema más bien de una perspectiva histórica. Cómo se ha desarrollado eso. y uh, Bueno, una imaginación que muchos probablemente tienen, especialmente a oír o leer esas palabras Big Bang, es algo como si hubiera sido una explosión, como en esa, esa gráfica más artística aquí. Eso es lo que mucha gente se, se imagina, como si hubiera sido una grandísima explosión. Pero eso ya es um, uno de los muchos conceptos erróneos que hay acerca de ese tema. Y bueno, más tarde vamos a aclararlo un poquito más. Antes que nada, quiero hacer un pequeño repaso histórico. Vamos unos dos mil años atrás y recordemos uh, cómo hace dos mil años imaginaba el universo como con la Tierra en el centro y luego las planetas uh, orbitando alrededor de la Tierra y bueno, de la esfera de las estrellas fijas, efectivamente no se sabía nada. Luego, uh, en el siglo XV, um, Copérnico uh, desarrollaba el modelo heliocéntrico. Ahora tenían el sol en el centro del universo y la Tierra y los otros planetas orbitando, uh, orbitándole al sol. Bueno, eso mismo uh, sigue siendo verdad. Eso uh, sabemos. Um, de todos modos, claro que ahora mismo el sol ya no está, ya sabemos que aún el sol no es el centro del universo y que nosotros no ocupamos ningún lugar privilegiado en el universo. Pues déjame seguir un poquito con ese repaso histórico. Es que... Aún hace, hace menos que 200 eh, años, todavía en el siglo XIX, se sabía muy poco, efectivo, efectivamente, no se sabía bien eh, qué son las estrellas. E incluso en el año, todavía en el año 1835, el eh, filósofo Comte um, se atrevió a decir que nunca seremos capaces saber qué son qué son las estrellas y su composición y tal pero bueno de hecho solo pocos años después um, hubo unos uh, grandes avances que empezando con el astrónomo alemán Friedrich Wilhelm Bessel que en el año 1838 uh, consiguió por primera vez medir la distancia a una estrella. Ahí como aquí tenemos eso del método de los paralajes. Bueno, no tenemos por qué preocuparnos mucho de los detalles. Simplemente quería mencionar que apenas han pasado 200 años desde que por primera vez se pudo medir la distancia hacia las estrellas. Y por tanto, por primera vez uno se pudo hacer una idea acerca de las dimensiones del universo. Pues entonces, Bessel midió la distancia a una estrella llamada 61 Cygni en la constelación del cisne y determinaba que su distancia era más o menos 11 años luz. Solo como un recordatorio para aquellos que quizá no sepan exactamente qué es un año luz, pues un año luz es simplemente la distancia que la luz viaja dentro de un año. Y pues con su velocidad que de casi 300.000 kilómetros por segundo, pues así la luz uh, dentro de un año viaja un, una distancia de casi 10 diez mil diez millones, perdón, de casi 10 millones, millones de kilómetros. Así es el número. Pues uh, entonces, hace más que 100 años, la idea que que hubo sobre el Universo, que efectivamente quizá el Universo solo contenía estrellas, es decir, el Sol en nuestro sistema solar y muchísimas estrellas más. El Universo se imaginaba como estático, que quizás ya haya existido siempre y que no cambia mucho. De hecho, ya se sabía la forma de, de, la, de la galaxia, de nuestra galaxia, que la llamamos la Vía Láctea. Um, aquí en esta imagen vemos uh, un ejemplo de otra galaxia, pero la forma es uh, más o menos igual, una galaxia de espirales. Y entonces se pensaba más o menos que la Vía Láctea y el universo eran más o menos lo mismo. No se conocía... Uh, nada más allá. Bueno, en los telescopios se podían ver los, uh, así llamadas, las, las así llamadas nebulosas espirales, pero no se sabía cuál era su naturaleza. Y se pensaba que eran simplemente partes componentes de nuestra Vía Láctea. Y solo fue hace, bueno, hace ahora justo hace 100 años que hubo ese gran debate en, en Estados Unidos entre los astrónomos Hollow Shepley y Heber Curtis que estaban debatiendo si efectivamente la Vía Láctea es la única galaxia en, en todo el universo o si esas nebulosas espirales eran efectivamente objetos fuera de la Vía Láctea, y por tanto eso implicaría que el universo tendría dimensiones mucho más grandes que los que tiene nuestra Vía, Vía Láctea. Pues finalmente en el año 1924, el astrónomo americano Edwin Hubble eh, consiguió, mediante otro método, Uh, medir la distancia a nuestra galaxia vecina, para llamarla así, la galaxia de Andrómeda. Entonces, él determinaba una distancia de más o menos 900.000 años luz. Y con eso ya estaba claro que la Vía Láctea no es la única galaxia en el universo, sino que otras galaxias, como por ejemplo la galaxia de Andrómeda, eh, son efectivamente otras galaxias, y pues eso significa que hay, que debe haber muchísimas galaxias en el, en el universo. De hecho, hoy, hoy en día se estima que en el universo conocido, lo que podemos estudiar debe haber más o menos 100 mil millones de galaxias. Y bueno, entonces luego resultaba que Hubble se equivocaba con algunos detalles y que los 900 mil años luz que él determinaba no eran exactamente correctas. La distancia como la conocemos hoy en día son más bien... Más que dos millones de años luz, pero ya el orden de magnitud lo tenía más o menos correcto. Y bueno, más adelante, Edwin Hubble y otros astrónomos como Vestos Slipher y otros, uh, también se dedicaban a tomar espectros de galaxias, y medir sus velocidades, es decir, las velocidades radiales con las cuales se mueven con respecto a nuestra Vía Láctea. Pues uh, eso hacen a través del así llamado efecto Doppler. Pues efectivamente están midiendo el corrimiento al rojo. Que... Simplemente significa que según la velocidad se cambia la longitud de onda. Cuando receden se va más al rojo y cuando se acercan cambian más al azul. Y uh, por lo tanto estaban midiendo las uh, velocidades de, de varias galaxias relativamente cercanas. Y bueno, eso es lo que vemos en ese diagrama aquí, ese famoso primer diagrama de Hubble. Aquí abajo tienen las, um, las distancias que habían metido y en el otro eje las velocidades que habían determinado. Y bueno, lo que les salió, todos estos puntos que habían medido era más bien un poquito una, una nube borrosa, pero... Aún así, Eben Hubble ya uh, lograba reconocer una relación lineal que parece haber entre las distancias a las galaxias y sus uh, velocidades de recesión. Pues uh, de ahí uh, derivaba la así llamada ley de Hubble, que simplemente uh, dice que la velocidad uh, de recesión de una galaxia es directamente proporcional a su, distan a su distancia. Uh, pues de ahí se introduce la constante de Hubble, la famosa constante de Hubble, es simplemente un factor de proporcionalidad en esa relación. Entonces, con sus uh, Primeras medidas, incluso su, bueno, primera errónea uh, determinación de las, um, de las distancias. Edwin Hubble determinaba que H eran más o menos 500 kilómetros por segundo y megaparsec. Entonces hoy en día el valor que conocemos son más bien 70. Bueno, eso es un, wow, es un pequeño detalle. Aquí lo vemos más en detalle, esa gráfica. Luego, claro, esas uh, deviaciones de la de esa relación lineal es simplemente por las velocidades peculiares de las galaxias. Pues como luego vamos a ver, que las velocidades de recesión son principalmente causadas por la expansión del universo y esa de verdad sigue exactamente esa ley lineal pero encima de, esa, de ese movimiento por la expansión del universo las galaxias también tienen sus velocidades propias con las que atraviesan el espacio y eso Uh, añade o resta algo a la velocidad radial que estamos midiendo y por tanto esa dispersión en esta gráfica pues con eso ya tenemos el descubrimiento básico que que entonces llevaba al concepto del big bang porque claro si el universo y el espacio se está expandiendo, se concluía que, bueno, si se está expandiendo en el pasado, en el pasado muy lejano, debe haber estado todo mucho más pequeño. Y así se, de eso se derivaba la idea que en un principio uh, puede haber habido un estado mucho más tenso y, por tanto, mucho, mucho más caliente. Pues aquí tenemos un, uh, un pequeño resumen de lo como se, al final, dentro de pocos años, se desarrollaba esa idea. Pues en el año 1915, Albert Einstein había desarrollado se, su teoría de relatividad general que efectivamente es una teoría de la gravedad, de hecho la mejor teoría de gravedad que tenemos, y que en resumen dice que las masas curvan el espacio-tiempo y al revés, las masas tienen que seguir la curvatura del espacio-tiempo. Luego en el año 1922, el matemático ruso Alexander Friedman Uh, deducía de las ecuaciones de Einstein de la relatividad general uh, él deducía la predicción que el espacio-tiempo um, puede estar uh, expandiendo era algo que nunca se había pensado antes como yo mencionaba antes el universo y el espacio se, se imaginaba como algo estático, algo rígido. Se imaginaba que el espacio era simplemente uh, el escenario para lo que pasaba dentro. Pero uh, con los descubrimientos de Einstein y Friedman y otros, luego se cambiaba esa perspectiva, que al final ese, el espacio uh, resultaba... Um, no solo ser el escenario uh, del universo, sino una parte fundamental que um, también influye en los uh, movimientos uh, de las galaxias y las masas que contiene. Pero bueno, entonces el mismo, uh, el mismo Albert Einstein no se, no se creía que la predicción de Friedman pueda ser realidad. Einstein creía que el universo debe estar estático, y uh, como sus propias uh, ecuaciones, como mostraba Friedman, predicen una expansión del espacio, pues Einstein intentaba rescatar al universo estático, introduciendo la llamada constante cosmológica, como para arreglar la cosa así que el universo, al fin y al cabo, pudo ser estático. Ahora, como con los uh, descubrimientos de Hubble y otros, ya se había luego descubierto que efectivamente la expansión del universo, que se muestra a través de la recesión de las galaxias, uh, era verdad. Pues uh, al descubrirse eso, uh, por esas observaciones, luego. Einstein uh, se veía obligado a retirar esta constante cosmológica, a descartarla. Y ahí hay este famoso citado de él que él luego llamaba la constante cosmológica la purada más grande de su vida. Pues luego en el año 1927 el astrónomo y sacerdote belga Georges Lemaitre introdujo la idea de lo que a él llamaba la hipótesis del átomo primigenio, que es efectivamente esa idea que acabo de describir, que si el universo se está expandiendo, pues en un pasado debe todo haber sido Uh, mucho más pequeño, hasta que uno se puede imaginar que al principio puede haber, quizás solo tenido la, la dimensión de un pequeño puntito. Eh, Estef, Estef, dos sí. minutitos. ¿Me resumirán dos minutos? Mm, vale. Uh -huh. Pues uh, finalmente el nombre Big Bang no se había introducido hasta el año 1949 cuando el astrónomo británico Fred Hoyle lo llamaba así en una emisión de la radio y lo curioso es que él fue un a adversario de esa teoría y él efectivamente quería burlarse de esa idea eh, de, de, de ese Big Bang y, y irónicamente esa esa expresión está la que desde entonces se usa para ese concepto. Pues así brevemente, solo introducir los uh, tres astrónomos más importantes para eso. Um, por uno el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, que hizo muchas observaciones y, y uh, hizo uh, importantes contribuciones por eso. Luego el um, matemático y cosmólogo ruso Alexander Friedman, que también acabo de mencionar. Y uh, finalmente el, el así llamado, inventor de la idea del Big Bang, uh, el astrónomo belga Georges Lemaitre, que efectivamente su um, principal uh, profesión era la de sacerdote. Algo muy curioso, que eso eran los tiempos cuando uno... Pudo también tener otra profesión y al mismo tiempo ejercer como científico y hacer grandes uh, contribuciones. Bueno, déjenme, eso ya es mi, mi último diapositivo y quería rápidamente uh, mencionar que hay... Que hay uh, Muchos conceptos erróneos que desgraciadamente también se están multiplicando en muchas publicaciones uh, populares. De hecho, esos serían contenidos para, para una charla separada. Por eso solo yo quería mencionar muy rápidamente algunos conceptos erróneos que, que mucha gente tiene. Y de hecho lo que estoy listando aquí no son los conceptos erróneos, sino las, uh, las correcciones de las mismas pues, um, como muchos se imaginan que fueran las galaxias mismas que se estarían uh, volando a través del espacio como, como metrallas después de, del Big Bang. Efectivamente no es así, que es más bien el espacio mismo que se expande y que se lleva a las galaxias consigo mismo. Luego también resulta que ese rechazo cosmológico efectivamente no es un efecto Doppler bueno, a las distancias pequeñas que entonces me estaban midiendo Hubble y otros, efectivamente se puede aproximar con un efecto topla y así no han hecho un gran error. Pero efectivamente es simplemente que mientras el universo se expande, las ondas de la luz se expanden por el mismo factor y por tanto cambia la longitud de onda de la luz. Y... Uh, por lo tanto, tampoco uh, hace falta correcciones relativistas a altas velocidades. Es la, pues, la ley de Hubble que, que dice que las velocidades de expansión uh, tienen que ser uh, directamente proporcionales a las velocidades uh, es válida para cualquier distancia y eso también significa que a distancias suficientemente altas tiene incluso que ir más rápida que la luz. Y eso no es una contradicción con la teoría uh, de relatividad especial, que dice que la luz es, uh, es una velocidad límite, porque esa velocidad límite solo, solo uh, se aplica a movimientos dentro del espacio, pero no del espacio sí mismo. Y uh, por lo tanto, lo que yo mencionaba antes, que efectivamente el Big Bang no se puede imaginar como una explosión. Porque eso eh, también implicaría que ya hubiera habido una, un espacio y dentro de ese espacio puede haber ocurrido una gran explosión. Eso efectivamente no fue así, sino la el Big Bang no se puede imaginar más bien como la creación uh, del espacio y tiempo sí mismo. Y, uh, por tanto, también um, um, sería conveniente mencionar que obviamente algo como el Big Bang no puede haber tenido un sonido, como no fue una explosión y como no hay, no, hay, no hay aire ahí, es decir, que podría transportar um, ondas de sonido. Pues, por lo tanto, um, en resumen, la palabra Big Bang es efectivamente un poquito... Uh, desafortunada como no hay una buena descripción de ese, de ese fenómeno, pero bueno, uh, con eso nos quedamos. Y uh, bueno, estos 15 minutos oh, que he usado al más tiempo ya han pasado muy rápidamente, así quería darles las gracias a todos por su atención y luego estaré encantado de contestar a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Estefan. Ya tenemos en el chat unas cuantas preguntas, o sea que algunas sí que tendrás que responder. Ya sin más, vamos a, a pasar con José Alberto, que es investigador del Instituto de física de Canarias y nos va a hablar eh, un poco más de la expansión del universo. Adelante, Alberto, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Eh, ¿Me oyen? Sí, perfecto. De acuerdo, eh, intento compartir la presentación. Eh, pues ya está, se ve completa. Muy bien. Sí, sí se De se acuerdo. Ve. Pues eh, muy bien, encantado de, de estar con ustedes aquí esta tarde. Y en los próximos minutos, pues eh, continuando con esta introducción que, que ha hecho Estefan al, al modelo de Big Bang, eh, yo les voy a complementar esta, este repaso rápido, esta visión del modelo de Big Bang con eh, un repaso a eh, cuáles son las pruebas modernas eh, que sustentan la teoría del Big Bang y eh, cuál es nuestra visión actual de qué es lo que ocurre en el universo temprano. Eh, para acabar eh, esta parte de la charla, eh, dando unas pinceladas de cuáles son los desafíos futuros que tenemos en este campo, y en particular en que estamos investigando en el Instituto de Astrofísica para, para intentar responder esos desafíos. Eh, la primera transparencia la quiero dedicar a un concepto importante que, que ha mencionado Estefan, y es eh, cuando hablamos de universo eh, de, y, y cuando hablamos de cosmología, eh, de qué tamaño estamos hablando. Estefan les ha contado que hace prácticamente un siglo aprendimos, que eh, las distancias entre las galaxias, o sea, nuestra galaxia no es la única que hay en el universo, y las distancias entre galaxias son descomunales. Cuando hoy día apuntamos nuestros telescopios hacia el cielo, esto es una imagen del telescopio espacial, vemos que el universo está plagado de galaxias eh, con distancias características entre ellas de miles de millones de años luz. Hay algunos de estos objetos que la luz tarda miles de millones de años en llegar a nosotros. Bueno, pues cuando hacemos cosmología, eh, eh, hablamos de un universo en estas escalas. O sea, no, no hablamos de propiedades individuales de galaxias, sino que nos vamos a estos volúmenes descomunales y en estos volúmenes descomunales estudiamos esas propiedades globales, de cuál es el contenido de energía, cómo se expande el universo, eh, etcétera, etcétera. Eh, en una transparencia, nuestra visión del modelo de Big Bang, eh, la visión moderna, se suele representar de esta manera. Eh, es una transparencia en la que se intenta representar una evolución en el tiempo. Estefan les comentaba, eh, el, el modelo de Big Bang implica que, eh, bueno, pues si, si todo se está expandiendo, si pasamos la película hacia atrás, rebobinamos en el tiempo, pues todo estaría mucho más cerca. Eh, pues extrapolando eso hasta, hasta lo máximo que podamos extrapolar, llegamos a un tiempo cero, eh, que sería el inicio, y que hoy día sabemos que ocurrió hace unos 13.800 millones de años. Eh, desde entonces hasta ahora, pues el universo se ha ido expandiendo y con esa expansión se ha ido enfriando. Y en ese proceso, eh, pues en un momento, unos 400.000 años después del Big Bang, se empezaron a entender las primeras estrellas y posteriormente esas estrellas se ensamblaron en galaxias y ya más recientemente en estructuras mayores. Esta es nuestra visión actual. Entonces, la pregunta que se harán todos ustedes, bueno, ¿cómo... Eh, podemos corroborar que esta descripción es correcta. Bueno, una evidencia observacional en la que ya acaban de ver, es eh, la expansión eh, del, del universo reflejada en esa relación de, de Hubble que les acaba de contar Estefan. Pero es que resulta que además tenemos la suerte de poder hacer arqueología del Big Bang. O sea, a esta pregunta, ¿existen restos fósiles del Big Bang? La respuesta es que sí. Básicamente hay dos restos fósiles con los que contamos para establecer que esa teoría es correcta. El primer resto fósil tiene que ver con la propia materia a la que nosotros estamos hechos. Eh, desde mediados del siglo pasado sabemos que en el interior de las estrellas eh, los elementos ligeros se fusionan, eh, se producen reacciones nucleares para dar elementos más pesados. El, se fusiona el hidrógeno para dar átomos de helio, se fusionan átomos de helio para dar átomos de carbono y ese es el mecanismo que hace que las estrellas emitan luz. Claro, la cuestión es, si las estrellas fusionan esos elementos, eh, ¿de dónde vienen los elementos más ligeros? O sea, ¿cuál fue el mecanismo que generó en el universo? Pues el hidrógeno y, y también el helio. Eh, bueno, pues esta pregunta eh, se la formuló un señor en, a mediados del siglo pasado, eh, que aparece aquí, que fue Gamow. Y eh, Gamow utilizó el concepto de modelo de Big Bang para explicar cómo se generaban elementos ligeros. La idea es realmente eh, intuitiva, o sea, si en el, el pasado el universo era muy caliente y muy denso, si nos vamos suficientemente hacia atrás en el pasado, las temperaturas serían lo suficientemente altas como para que tuviésemos relaciones nucleares que nos pudiesen formar esos elementos ligeros. Pues bien, hoy día sabemos que esos elementos ligeros, el hidrógeno, el deuterio, eh, el helio en sus dos variantes y un poquito de litio, se formaron en los tres primeros minutos de vida del universo. De forma que eh, esos elementos ligeros eh, vienen a ser como restos fósiles del Big Bang. O sea, eh, parte del helio que por ejemplo hay en el sol proviene del Big Bang. Hoy día, estas esta medidas de abundancia de helio, de deuterio y estos elementos ligeros se utilizan como herramienta para determinar cuánta materia hay en el universo. ¿vale? Esto es una, eh, un, un pilar fundamental de la teoría. Y de aquí, por ejemplo, salen esas medidas que dicen que eh, la materia ordinaria de la que estamos hechos todos, no sé, todos cuenta del 4% del total. Vale, pues esto es uno de los pilares del Big Bang. Y, pero de lo que yo les voy a hablar en el resto de la charla es otro pilar eh, que se descubrió también a, med a mediados del siglo pasado, que es lo que se denomina el fondo cósmico de microondas. De la propia teoría eh, del Big Bang, eh, y eso lo comentó Gamow eh, cuando describió su idea de, de generación de, de elementos ligeros, eh, salía la idea de que si en el pasado el universo era muy caliente y muy denso, debía de quedar necesariamente un remanente en forma de radiación de, de ese pasado caliente del universo. Bueno, pues el fondo cósmico de microondas es esa radiación fósil que se generó y quedó libre cuando el universo estaba recién nacido. Tenía prácticamente 380.000 años de edad. Gamow eh, predijo su existencia, pero no se midió, eh, por, eh, por un proceso totalmente aleatorio, que podemos hablar si quieren luego, por estos señores que aparecen aquí a la izquierda, Arno Pentia y Robert Winson, que por el descubrimiento de esa radiación recibieron el Premio Nobel de Física en el año 78. Poquito más tarde, una misión de la Agencia Espacial eh, americana de la NASA, eh, también recibió el premio Nobel de Física en el año 2006 por caracterizar las propiedades eh, de, de esa radiación. Bueno, pues ¿qué es el fondo cósmico de, de microondas? Eh, el fondo cósmico de microondas en esencia es la luz más antigua que podemos observar en el universo. Sabemos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Eso significa eh, bueno, que tarda tiempo en llegar, en recorrer el universo. Entonces eh, si miramos objetos que son muy lejanos, eh, la luz que recibimos de esos objetos ha, ha estado mucho tiempo viajando. Entonces uno podría preguntarse, si miramos suficientemente lejos podríamos ver eh, el inicio, eh, podríamos ver luz que se generó prácticamente al principio. Bueno, pues la respuesta es que sí. Eh, en este diagrama, eh, en el punto central, se intenta representar nuestra posición y cada uno de esos puntitos que aparecen ahí son posiciones observadas de galaxias que existen en el Universo. Bueno, pues eh, si nos alejamos todo lo máximo que podemos alejar, que básicamente esos 13.800 millones de años en tiempo que ha estado viajando la luz desde el principio, nos encontramos una radiación que nos viene pues eh, prácticamente del inicio del Universo que, que conocemos como fondo cósmico de microondas. En aquel entonces el Universo era denso, caliente, como un, el plasma, como la superficie del Sol. Y esa radiación estaba en el visible, pero debido a la expansión del universo, esa radiación se ha ido enfriando y ha pasado primero hacia el infrarrojo y, y en la actualidad hacia las microondas. Así que hoy día la detectamos con telescopios que son capaces de mirar microondas. Eh, y, y esos telescopios son unos telescopios especiales que denominamos radiotelescopios. Y aquí les voy a poner imágenes de algunos ejemplos de radiotelescopios que hemos tenido en el Observatorio del Teide. Eh, el, el experimentos en los que ha participado el Instituto de Astrofísica de Canarias y que se han usado para caracterizar esta radiación. El mejor mapa que tenemos de esta radiación en estos momentos es el que nos ha proporcionado la misión espacial Planck, que es un satélite de la Agencia Espacial Europea en el que el Instituto de Astrofísica participó y que nos ha permitido obtener ese mapa que ven ahí, que es eh, un hito histórico de la física, es la imagen más antigua de nuestro universo, eh, que nos habla de básicamente cuáles son las condiciones físicas que teníamos en esos momentos y nos da la posibilidad de estudiar eh, cuáles son los fenómenos físicos que tuvieron lugar en los primeros instantes de vida del universo. Estudiando esta imagen, eh, pues, hemos sido capaces de inferir propiedades globales de nuestro universo. Por ejemplo, cuál es su contenido de materia y energía. Del estudio de esa imagen proviene eh, pues, esta idea de que el universo, la materia ordinaria, es apenas el 4%. Eh, y hay un 26% de materia oscura y un, 70 y un 69, casi 70%, vamos, dos, eh, tres cuartas partes eh, de energía oscura. Eh, en la charla de hoy no les vamos a hablar de estos temas, ya tendrán eh, a, eh, a lo largo del curso charlas específicas sobre el contenido de materia y energía del universo, pero simplemente les quiero dejar la pincelada de que eh, gracias a esos ingredientes somos capaces de entender hoy día eh, cuál es el contenido de energía del universo, qué edad tiene, cómo ha evolucionado y cómo se han formado todas esas galaxias y estructuras que somos capaces de ver eh, con nuestros telescopios. Eh, yo me quiero centrar, eh, por el título de la charla, en, el, en la pregunta muy concreta del universo temprano y en particular eh, la pregunta, ¿cómo nació el universo? Bueno, pues para responder a la pregunta cómo nació el universo, eh, tenemos que hacer una pequeña modificación a la teoría del Big Bang. Esta teoría del Big Bang, pues si la extrapolamos hacia atrás en el tiempo, hemos dicho que nos llevaría a un origen del tiempo, un tiempo cero. Eh, ahora mismo no tenemos la física para, para saber qué es lo que ocurrió en ese tiempo cero, pero sí eh, eh, tenemos eh, razones para pensar que una pequeñísima fracción de segundo después de ese tiempo cero, y cuando hablo de pequeña fracción de segundo, estoy hablando de, una de, la, de la centésima parte de una quintillonésima de, de segundo. Es decir, si cojo un segundo y lo divido en un millón de partes, cada una de esas partes lo divido en un millón de partes, y cada una de esas partes en un millón de partes, y eso lo hago cinco veces. Pues en esa pequeña fracción de segundo después del tiempo inicial, pensamos que el universo pasó por una etapa de expansión muy rápida, descomunal. Eh, esa etapa duró poco, pero configuró las propiedades globales de nuestro universo. A partir de ahí, el universo básicamente siguió expandiéndose como dictan las leyes de la relatividad general, que son esencialmente las leyes que describen el modelo de Big Bang. Unos 380.000 años después de esa inflación, se formó esa imagen del fondo cósmico de microondas que les he mostrado y que hemos reproducido con el satélite Planck. Y hoy día, 13.800 millones de años después, pues tenemos todas las estructuras, galaxias, eh, agrupaciones de galaxias que vemos en el universo. Bueno, pues esta es nuestra mejor descripción que tenemos en la actualidad de, de cómo nació el universo. Y, y estamos razonablemente convencidos de que esto es así porque esta teoría tiene una serie de implicaciones y muchas de ellas han sido verificadas a partir de las propias medidas del fondo Cómico de microondas a partir del satélite Planck. Eh, en particular, eh, estas, eh, esta idea de, de que el universo proviene, pasó por esta etapa inflacionaria está íntimamente relacionada con la idea de que todas estas estructuras que vemos en el momento actual, y que en cierto modo vemos reflejadas como semillas en... En, en el mapa del fondo cósmico de microondas, provienen de una época en la que el universo era tan tan pequeño que eh, los procesos cuánticos eran muy importantes. Eh, probablemente conocerán eh, al investigador de la izquierda eh, de esta imagen, eh, pero estos dos señores, a, a finales de los años 70, propusieron que esencialmente las semillas de todas las estructuras que hay en el universo tienen un origen cuántico. Y, y eso ha sido verificado de forma indirecta a partir de estas medidas del Fondo Cósmico de Microondas. Eh, esta teoría de la inflación, como digo, tiene una serie de predicciones, esencialmente cuatro, y tres de ellas han sido verificadas en los mapas de, de Planck. Nos falta por verificar una cuarta, y es la que, a la que les voy a dedicar los últimos 3-4 minutos eh, que me quedan de charla. Esa última predicción tiene que ver con... Eh, con los procesos de energía que tienen lugar eh, en esa eh, fracción tan pequeñita de segundo después de, del tiempo cero. Eh, en esos instantes, la energía característica del universo era tan descomunal que probablemente todas la, la, las tres fuerzas fundamentales de la naturaleza, exceptuando la gravedad, eh, estaban probablemente unificadas. Estamos hablando de temperaturas del orden, aquí aparecen de 10 a la 27 ceros, imagínense, un 1,27 ceros, eh, pues esas temperaturas en, en grados eh, eran temperaturas absolutamente impensables. Para que se hagan una idea y tengan la referencia, esas escalas de energía son un millón de millones de veces superiores a las que somos capaces de alcanzar en los aceleradores de tierra, por ejemplo en el LHC en, en Ginebra. O sea, son escalas de energía absolutamente descomunales. Bueno, pues pensamos que esos procesos físicos que tuvieron lugar eh, en esa escala de energía eh, eh, produjeron en el universo una distorsión en forma de ondas gravitacionales eh, que dejarían habrían dejado su huella en los mapas del fondo cósmico de microondas las ondas gravitacionales son una predicción de la teoría de la relatividad general de Einstein y hace poco, bueno, pues sabrán que se ha dado el premio Nobel de física por su medida asociada a eventos de fusión de, de estrellas masivas, eh, perdón, de agujeros negros o agujeros negros con estrellas de neutrones. Bueno, pues en el proceso propio de esa expansión descomunal que les hablaba, como inflación al, al, al origen del tiempo, eh, pensamos que se pudieron generar ondas gravitacionales durante ese mismo proceso del Big Bang de, de, de expansión descomunal. Y esas ondas gravitacionales habrían dejado una huella característica en, el, en los mapas del fondo cósmico de microondas eh, en términos de una propiedad eh, de la luz que llamamos eh, polarización. Sin entrar eh, a los detalles, simplemente quiero transmitirles la idea de que eh, esa polarización del fondo cósmico de microondas, esa propiedad, es la que eh, estamos, se está intentando medir en la actualidad para intentar buscar esa huella, esa última evidencia que nos hable de qué es lo que ocurrió en esos instantes eh, iniciales, verificar esta teoría de la inflación y, y esencialmente entender cuáles son las escalas de energía y los procesos físicos, esas formas de energía que tuvieron lugar en ese universo primitivo. Para ello, eh, tenemos que utilizar... Eh, radiotelescopio, pero con una tecnología especial que sean capaces de medir polarización. En el mundo hay varios observatorios que están intentando hacer medidas de estas señales. Algunos de ellos están en Chile, en el desierto de Atacama. Otros se encuentran en el Polo Sur. Y el tercer sitio en el mundo en el que se realizan esas mediciones es en el Observatorio del Teide. En particular en el Observatorio del Teide tenemos el experimento Quijote, que lideramos desde el Instituto de Astrofísica de Canarias, y que eh, pues se ha dedicado en los últimos años a, a ese esfuerzo de intentar caracterizar y buscar esas huellas de esa señal de ondas gravitacionales que provienen del origen del Big Bang. Eh, la tecnología involucrada en los desarrollos de Quijote es en gran parte tecnología que se ha hecho en España y en colaboración también con otros socios en el Reino Unido. Eh, y bueno, es, es tecnología puntera en el sentido de que eh, Quijote y estos tipos de experimentos utilizan detectores que se tienen que enfriar eh, a, a temperaturas del orden de 250 grados bajo cero y en eh, lo que llamamos criostatos, que son estos recintos que aparecen aquí, estos, estos eh, eh, instrumentos que aparecen ahí, eh, a, a presiones extremadamente bajas. O sea, son instrumentos que trabajan en alto vacío y en unas condiciones de criogenia exquisitas para poder tener la sensibilidad suficiente para poder medir este tipo de señales. O sea, que esto, estos instrumentos pues, constituyen un desarrollo tecnológico eh, que, bueno, pues, que, que hemos llevado a cabo eh, desde aquí, desde el Instituto, y que, bueno, pues... Eh, nos ha permitido poner en mancha estos instrumentos que ya, ya están observando eh, esa radiación, buscando esas huellas del fondo cósmico de microondas. Eh, Quijote no es el único experimento que va a medir el fondo de radiación cósmica desde el observatorio del Teide. Hay otro experimento que se llama Graunberg en colaboración con eh, Riken, una universidad, un instituto de investigación en Japón, y un tercer instrumento que se llama STRIP, que trabaja, eh, que, que, que, que, en, eh, desarrollado principalmente en Italia por la Universidad de Milán. Y bueno, pues en conjunto estos tres experimentos eh, constituyen un laboratorio único pues, para hacer medidas eh, de muy alta precisión eh, de esa señal eh, y buscar esas huellas de, eh, de la inflación. Eh, termino entonces con esta transparencia final. Eh, transmitiéndoles la idea de que este es un campo eh, abierto eh, en el que se está haciendo investigación ahora mismo, es un campo apasionante y es un campo en el que nos eh, estamos planteando responder preguntas como las que aparecen ahí. Eh, sabemos que la materia oscura y la energía oscura son ingredientes esenciales para entender cómo se forma y cómo evoluciona el universo, pero todavía desconocemos su naturaleza. Y el estudio del fondo cósmico de microondas y otro estudio de cómo eh, evoluciona la estructura en el universo, cómo eh, son las supernovas, cómo se producen los fenómenos de supernova en galaxias muy distantes, pues nos van a dar información eh, para intentar responder esas preguntas. Pero en particular, eh, de la pregunta de las que yo les he hablado hoy, cómo nació el universo. Eh, Probablemente la información clave vendrá en los próximos años de esas medidas del Fondo Cómico de, Experi de Microondas y experimentos eh, del tipo eh, de Quijote, que nos acercarán a esos instantes eh, iniciales eh, del universo y que nos permitirán, si llegamos a, a tener esa detección, pues, en, eh, aproximarnos hacia eh, la comprensión de esas escalas de energía tan descomunales y probablemente entender eh, si nuestra comprensión de las leyes físicas es correcta o quizá incluso eh, eh, pues guiarnos hacia nuevas leyes de la física pues eh, nada más muchas gracias muy bien, muchas gracias eh, Alberto eh, bueno, ahora vamos a abrir un, un turno de preguntas para no alargarnos mucho dedicaremos unos minutos y eh, como somos unos cuantos, si pueden pedir turno en el, en el chat, podemos ordenarlos mejor. Para empezar, mientras no tenga alguna si quieres, empiezas, Estefan, respondiendo un poco a la que te habían hecho sobre el parámetro de javier que me parece algo muy interesante. Sí, bueno, pues voy a repetir más o menos lo que acabo de describir también en el chat. Pues sí, um, Raúl tiene, tiene razón. Um, el nombre constante de Hubble es, uh, puede engañar un poquito, porque lo que se... y claro, eso es explicar más entre tres si hubiera más tiempo en la charla, mm -hmm. que efectivamente um, el científico ruso que introduje en, el, en la charla, Alexander Friedman, um, dedujo también las así llamadas ecuaciones de Friedman, que efectivamente son una ecuación con la cual se puede calcular la evolución de este factor de proporcionalidad um, en dependencia de las densidades de las masas y tal. Y uh, pues eso es algo que es, es un factor que cambia su valor a lo largo de la historia del universo. Que estaba mucho más alto en el universo en el universo temprano y desde entonces ha ido disminuyendo y todavía lo hace, pero uh, lo importante es que en cualquier instante de tiempo tiene el mismo valor en todo el universo. Y eso es así para que que un universo que sea homogéneo, bueno, es también una cosa que nos hemos mencionado, que uno de los principios básicos de la cosmología es que el universo es homogéneo y que eso ha sido, y ha sido siempre así, en un, en un momento especial ahora mismo, donde por casualidad sea homogéneo, sino se ha mantenido así en todo, toda su historia. Y la única... La única ley de expansión eh, que lo garantiza es esa ley de Hubble que, con esa proporcionalidad entre la velocidad de expansión y uh, la distancia. Pues de ahí la, la explicación teórica de lo que Hubble determinaba experimentalmente con sus observaciones. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias, Stefan. Alguien, veo que en el chat no escribe nadie. Alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda que les haya quedado? Yo quisiera hacer una pregunta. ¿sí? Sí, sí. ¿Se me oye? Sí, sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos. ¿Qué tal? Y antes que nada, gracias por esta charla, por la invitación. La verdad es que eh, es, una, es una gozada. Mi pregunta es un poco, y siempre lo, me gusta decirlo así de claro, es un poco absurda. Pero como no soy científico, los científicos entienden que se mueven en un parámetro quizás un poco limitado, ¿no? y no, no, no podrán quizás salirse de una, de una esfera de su, de, su, de su trabajo. ¿no? Pero la pregunta que yo quisiera hacer, que me quedé pensando cuando el señor Stefan Grayer dijo que, que el universo se está expandiendo acelerándose, si no lo entendí mal, está en, está en aceleración. Y después dijo que, que a grandes distancias la expansión va más rápida que la, que la propia velocidad de la luz. Cuando dice, cuando dice ese concepto, pareciera que nosotros, situados aquí en la Tierra, no estamos dentro, dentro del universo. Quiero decir, supongamos, haciendo un esfuerzo imaginativo, supongamos un observador a 3.000 millones de años de luz de nosotros. Ese observador también vería cómo, cómo la galaxia, por ejemplo, la Vía Láctea, eh, tiene un corrimiento hacia el rojo desde es su perspectiva. Entiendo yo, ¿no? Entonces, si, si el universo es homogéneo, como dijo el señor eh, Galle, y también no hay un lugar privilegiado en, en el universo. Nosotros aquí en este lugar del universo no deberíamos sentir también esa, digamos, esa aceleración, esa, esa, ese tirón gravitacional o como quieramos llamarlo. Eh, Sabes, no, no entiendo muy bien el concepto y por otro lado, si no hubo una, eh, si no hubo una explosión inicial, tal y como la entendemos aquí nosotros, ¿no? Una explosión. Mm, y esto es una, también una idea que se me acaba de ocurrir, ¿qué posibilidades hay de que más que una expansión acelerada, es decir, de una, de una reacción a esa explosión, ¿qué posibilidades hay? Y esto ya entiendo que entra dentro de, de la fantasía, que es, que es un concepto que jamás he oído a ningún científico, pero ¿qué, ¿qué pensamiento sería el hecho de que una fuerza, puesto que no se sabe dónde está situado el universo, una fuerza esté tirando digamos, de, de, de, del espacio-tiempo, pero desde, desde, desde, lo, desde los límites de fuera del universo. Es, es un concepto un poco filosófico que se me acaba de ocurrir, pero, y también pienso que, que como con un concepto que nunca he oído, más que una expansión, un tirar, realmente, de, realmente expandirse, empujar y tirar, viene siendo lo mismo a nivel matemático. Esas son las preguntas, las cuestiones que un poco se me ocurrieron en mi interior. Bueno, gracias, Carlos, por gracias. Uh, la pregunta y tus ideas. Gracias. Uh, uh, bueno, de hecho, el, eso que se, desde hace 20 años se cree que la expansión uh, se ha sido exhalando los últimos uh, miles, millones de años. Eso De hecho, eso no fue no fue parte de mi charla, pero lo que dices en tu ejemplo, donde dices, um, digamos, una galaxia a mil millones de años luz, pues um, si hay un observador en esa galaxia, ese observador observa nuestra galaxia, la Vía Láctea, pues sí, va a medir el mismo redshift, el mismo corrimiento al ojo que nosotros medimos uh, de esa galaxia. Y uh, de hecho es que lo has mencionado efectivamente, uh, es que de cualquier punto el en el universo parece que todo se está alejando. Es decir, nosotros estamos aquí sentados en la Vía Láctea y todo alrededor vemos que se está recién, um, que se está alejando de nosotros. En la otra galaxia también están mirando a ah, todo se aleja de nosotros. Por lo tanto, lo más grande tiene que ser, uh, lo más grande la distancia, lo más grande uh, la velocidad relativa con lo que uh, parece alejarse la otra galaxia. Pues efectivamente es una de las preguntas que se, que se hacen, efectivamente, las escalas se están, se están cambiando, es, es como si definitivamente siempre hay más espacio. Y también se puede preguntar, Uh, ¿De dónde viene ese espacio? ¿Es efectivamente el espacio que se está uh, aumentando o es solo la, simplemente la escala que se está cambiando? ahí Hay varias uh, interpretaciones. Y del resto de tus preguntas, no sé si José Alberto tiene algo... Algo más que eh, Bueno, si sí, sí, podría contestar a la segunda pregunta, entonces, eh, sobre lo de eh, eh, esa idea de, de tirar. El, Estefan mencionaba, eh, que hemos pasado, claro, porque no, no daba tiempo eh, de puntillas sobre eso, esta idea de que un, un, un ingrediente fundamental, y, y tan fundamental que en cosmología lo elevamos a categoría de principio, eh, lo llamamos principio cosmológico. Eh, un ingrediente fundamental de la teoría que ha sido contrastado con múltiples observaciones es el hecho que el universo es homogéneo e isótropo. Eh, la parte de homogeneidad es la que hemos estado discutiendo. La parte de isotropía es la que responde a su pregunta. Eh, isótropo isotro significa que no hay una dirección privilegiada. Eh, significa que o sea, si, si yo tengo un tirón desde una dirección, eh, si yo miro en la dirección perpendicular a la dirección de, de, de donde están tirando, eh, pues voy a ver algo diferente que si miro en la dirección en la que están tirando. Y eso no es lo que se observa en el universo. No, no observamos que exista un, un, una dirección privilegiada. Uh -huh. o sea, eh, el universo cuando lo miramos a muy gran escala es muy homogéneo, pero es que además no vemos direcciones privilegiadas. Es una muy buena pregunta, porque si, si uno viese que, que hay una deformación mayor en una dirección que en otra, pues podría pensar que podría haber un agente externo. Pero eh, eh, todo lo que hemos sido capaces de explorar, eh, de hecho con las propias imágenes del fondo cósmico de microondas, que es la imagen más lejana que podemos eh, tener del universo, eh, podemos medir el, grano, el grado de homogeneidad y de isotropía de, de, del universo y es es eh, en, enorme. O sea, no, no, no vemos ningún indicio de que haya una simetría que nos haga pensar que hay algo externo que está eh, tirando en una dirección concreta. Gracias. Ah, bueno, si, si me permiten añadir que se me, se me escapó una pequeña parte de lo que dijo Carlos, que mencionaba lo de la expansión más rápido que la luz. En el ejemplo que dijo Carlos, que digamos 3 mil millones de años luz, por ejemplo, eso sería todavía dentro de la así llamada esfera de Hubble, donde la expansión va con velocidades más uh, uh, debajo de la velocidad de la luz. Y uh, de hecho, si to tomamos los, uh, los números, los valores, uh, como las conocemos, ocurre en una distancia de 13.8 mil. Uh, millones de años luz, que la expansión um, uh, va más rápido que la velocidad de la luz, que es curiosamente, que es simplemente um, la velocidad de la luz dividido por h. Y ese valor es curiosamente um, uh, como lo mismo como la edad del universo, como la conocemos, es más o menos 13.8 miles de millones de años. Es que simplemente el valor, si tomamos el valor 1 valor dividido por h, que es, tiene una dimensión de tiempo y que tiene curiosamente más o menos el mismo valor, que es una de las coincidencias o curiosidades del, universo, del modelo cosmológico como lo tenemos. Bueno, hay. Ahí... Eh, ahí... Hay un par de preguntas eh, sobre... Perdona, Pablo. Eh... El chat estaba hablando. Sí, del chat, del chat estaba. Eh, si te parece, las puedo contestar porque eran sobre, sobre el, mi charla. Eh, Marga preguntaba qué pasa con lo pequeño. Eh, la respuesta es que eh, cuando estudiamos el origen del universo y nos acercamos a ese tiempo cero, eh, lo grande y lo pequeño eh, son básicamente lo mismo. O sea, mientras que en el universo actual tenemos eh, distancias descomunales eh, y entre, entre los objetos astronómicos y la teoría que rige ahí es la teoría de la gravedad, la relatividad general, cuando nos acercamos al instante inicial y todo estaba mucho más cerca, e eh, incluso nos acercamos a ese instante de la inflación en el que el tamaño característico de, del universo observable era comparable al tamaño de un átomo, eh, ahí la teoría de lo muy grande y la teoría de lo muy pequeño tienen que decir las dos algo. De hecho, eh, muchas de las, las preguntas que ustedes formulan tienen que ver con qué es lo que pasa en el tiempo cero. Y para poder responder esa pregunta necesitamos una teoría que unifique las, las teorías de lo muy grande, la gravedad, con las teorías de lo muy pequeño, la teoría cuántica. No tenemos una teoría del todo ahora mismo que haga esa unificación. Por eso no tenemos una respuesta ahora mismo a qué ocurrió en el tiempo cero. O sea, esa, esa extrapolación hasta el origen del universo la hemos podido hacer hasta esa pequeña fracción de segundo que les comentaba antes de la inflación. Y por eso es tan importante eh, seguir estudiando ese, eh, esas escalas de energía para que nos dé pistas eh, sobre cómo formar esa teoría del todo. Luego, ponía, eh, Daniel Medina preguntaba qué diferencia hay entre el James Webb y el Quijote con respecto al nacimiento del universo. Eh, esa es eh, muy eh, rápida de responder. Eh, James Webb es un experimento que mide en el infrarrojo eh, y Quijote es un experimento que mide en microondas. Eh, en, en esta transparencia que les ponía antes, James Webb lo que está intentando ver, si, si esto es un diagrama y en esta dirección nos vamos moviendo hacia atrás en el tiempo, James Webb intentará ver la formación de las primeras galaxias y las primeras estrellas eh, en el universo. Eso se puede mirar con instrumentos que miran en el infrarrojo, como el James Webb. En microondas podemos eh, ver el fondo de microondas, que es todavía muchísimo antes de que se encendieran las primeras estrellas. Y eh, estamos intentando extraer información indirecta sobre el periodo de la inflación y esas fluctuaciones cuánticas, esos procesos cuánticos que tuvieron lugar en el origen del universo. Sí, relacionado con lo mismo, hay la siguiente pregunta, donde te dicen si podríamos conocer el lugar donde se produjo el Big Bang. Eh, eso es, es también otra de las misconceptions <risa> Uno de los, el, quizá lo, que, lo quiere comentar Stefan pero la respuesta corta es que el Big Bang ocurrió en todas partes ¿Stefan? Cualquier, cualquier observador eh, que mire hacia atrás la película del tiempo le da la sensación de que todo se le acerca entonces eh, cualquier punto de nuestro universo estaba eh, en, en ese mo momento del Big Bang, en esa fase muy caliente y muy densa que era, que era el inicio. Desde ahí todo se ha expandido, pero cual cualquier punto de nuestro universo es esencialmente el centro. Alberto. En relación a ese comentario, ¿podrías dar alguna pincelada sobre la geometría del universo, cómo es nuestro universo, para intentar explicar a, a todos los asistentes la forma del universo, en la que estamos un universo abierto, cerrado, cuál eh, es el consenso actual? El, bueno, el, el, las medidas actuales de, que, que vienen precisamente de, de Fondo cósmico y Microondas es que el universo globalmente tiene una geometría eh, plana, lo que llamamos geometría plana, que no significa que el universo sea un plano. Eh, no, no, o sea, la palabra puede inducir a error. Cuando hablamos de geometría plana, eh, no, nos referimos a que las leyes de la geometría que conocemos eh, en, nuestra, en nuestra vida ordinaria se aplican en el universo a gran escala. Por ejemplo, si yo tomo eh, dos haces de luz, dos linternas, imaginemos que lanzo dos haces de luz paralelos, eh, y esos laces de luz pudieran viajar libremente por el universo, eh, en un universo con geometría plana, esos haces de luz siempre estar, seguirían paralelos. Sin embargo, si el universo tuviera una curvatura intrínseca, esos haces de luz o se acercarían o se alejarían. Eh, por poner una analogía, es como eh, si eh, yo me voy con un amigo a, al Ecuador y nos separamos eh, una cierta distancia, empezamos los dos a caminar hacia el norte. Eh, Llegará un momento en que nos encontremos. O sea, incluso si, si, si empezamos por puntos opuestos de la Tierra, si vamos los dos caminando hacia el norte, nos, nos encontraremos en el polo norte. Bueno, eso ocurre porque y, y los dos hemos ido paralelos. Vale, o sea, eh, esa, esas propiedades de que eh, eh, rayos paralelos eh, pueden llegar a encontrarse es porque la superficie de la Tierra tiene curvatura. Bueno, pues en el universo, como un todo es que claro, la superficie de la Tierra es bidimensional y es difícil de pensarlo en tres dimensiones pero el universo como un todo no tiene curvatura eh, lo, nuestras medidas muestran que dos rayos paralelos se, se mantendrán paralelos indefinidamente algo más eh, si no hay nada más podemos ir terminando no sé. Veo una última pregunta por aquí de ah, Juan sí. Ortega, donde decía si tenemos proyectado o hay proyectado algún satélite para mejorar el mapa del fondo cósmico de, de, de microondas actualmente. Sí, sí lo hay. El, el objetivo es mejorar eh, sobre todo la, nitidez, o sea, la precisión con la que somos capaces de medir la, esa propiedad, la polarización. Eh, hay mucho esfuerzo en tierra, pero ya hay proyectado un satélite eh, que es un esfuerzo conjunto de todas las grandes agencias eh, mundiales eh. se llama satélite Lightbird, que se lanzará en el año 2030 probablemente y es una colaboración entre la agencia espacial japonesa JAXA la agencia espacial europea la ESA y la, la NASA pues algo más alguien quiere hacer un comentario algo más si no podemos dar por finalizada la sesión de hoy muchas gracias Alberto muchas gracias Stefan Espero al resto que les haya gustado y tenemos programadas otras tres más y espero que, que asistan. Sí, gracias y buenas tardes. Y gracias a todos. Buenas tardes.